Y Porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Será porque me extrañas ¿Recuerdas quizás?